eh, te esté súper interesando la astrología ojalá ya te hayas suscrito al Instagram Aprender Astrología Fácilmente a Facebook Aprender Astrología Fácilmente a mi canal de YouTube Marcelo Cheiro Díaz eh, a, a nuestra gran comunidad Centro Aprender fácilmente.com y también que estés en nuestro grupo de Telegram Curso de Astrología, t.me barra curso de astrología en Telegram, así nos podés encontrar, ya somos una gran comunidad de personas que nos encanta, que amamos, que nos apasiona esta herramienta que se llama Astrología y que yo te estoy enseñando día a día, paso a paso, desde enero hasta enero. Eh, noviembre 320 videos cortos, de 2 minutos 3 minutos, 5 minutos creo que es el más largo de todos bueno, hoy vamos ya de una vez porque si no se nos va a hacer larguísimo el video vamos de una vez con Mercurio en Libra si, sí, llegamos a Mercurio en Libra y que nos dicen esas tres palabras claves positivas y esas tres palabras claves negativas de Mercurio en Libra como Positivo es que son diplomáticos, son mediadores y son muy objetivos. Como sombra, como negativo, es que son muy argumentativos, eh, muy comparativos y muy ambivalentes. Sí, ese Mercurio en Libra los hace ambivalentes. Bueno... Mañana nos encontramos, claro que sí, como siempre, como todos los días, en un video corto en el que vamos a ver las tres palabras claves positivas y las tres palabras claves negativas de Mercurio en Escorpio. Bueno, hasta mañana. Chao.